Hola, desde el equipo del sastre del pie vamos a hacer un video tutorial. Para poder realizar calzado a medida necesitamos las medidas del pie y eso es lo que vamos a hacer. Usaremos esta horma como modelo. Eh... Es muy fácil, simplemente hay que coger el boli a 90 grados de la hoja, ir marcando mediante líneas el ancho del pie. para conseguir el contorno. Después marcaremos ancho metatarsal, que es el ancho de los dedos. La entrada del empeine se marca a un lado y a otro y el perímetro de entrada. Marcando el 1 en cualquier cinta sabremos lo que es el contorno de la zona metatarsal marcamos de lado a lado de la zona del ancho del pie. Me daría 13,5, en este caso este pie, y marcaríamos 13,5. De igual modo marcamos la entrada del empeine, que es el ancho del empeine. En este caso nos daría 19, cogemos y apuntamos en la hoja, 19, que serían los centímetros del ancho del pie en el empeine. Con eso podríamos saber si el pie es muy plano o muy valgo. Ahora marcaríamos lo que es la entrada del pie, que va desde el talón, pasa por encima del empeine y vuelve al talón. En este caso sería 31,5 de entrada, que es la entrada del pie al zapato. 31,5. Ahora una altura muy importante es la altura de tobillo y la altura de caña si queremos hacer una bota. Entonces lo importante es poner altura, caña. Marcaríamos a 6 centímetros y a 14 centímetros, por ejemplo. Cogemos, medimos el pie, cuando lleguemos a 6 centímetros tenemos que dar la vuelta a la cinta a ver qué es lo que nos marca el perímetro de pie. En este caso serían 24,5. Os lo apuntamos a 6 centímetros, 24,5. De igual modo lo haremos a 14. Si vamos a hacer un botín, o a 20, o a 28, si vamos a hacer una bota pero como no es un pie real que es una horma no la podemos sacar la medida pero es de igual modo que se marca la altura de, de tobillo ahora vamos a obtener la altura más alta de dedos como pues con una regla a 90 grados un boli un lápiz podremos ver la altura máxima que son 3 centímetros en este caso entonces apartaríamos el pie y diríamos este dedo está a 3 centímetros si hay algún dedo que sea dedo martillo, dedo en garra o dedo muy sensible, pues se marca, dedo sensible. Para así poder realizar la horma y suavizar la zona delicada del pie. Así sea dedo sensible, sea juanete, eso se debe de marcar en la medida. Si es juanete sería aquí, si es dedo sensible sería aquí. Si las medidas están tomadas con una plantilla, porque el cliente usa plantillas, evidentemente tomaremos la medida con la plantilla del cliente y el pie encima y obtendremos las medidas como hemos explicado otra cosa muy importante es el largo del pie por ejemplo una vez que tenemos la medida marcada en la hoja marcamos talón y la parte más larga del dedo y en este caso son 27 centímetros que haremos una línea para saber que de aquí a aquí hay 27 centímetros de largo de igual modo, marcaremos el ancho del pie, el punto más ancho. En este caso, serían 9 centímetros. Estas son las medidas del pie izquierdo. Evidentemente necesitamos también las medidas del pie derecho para poder realizar un calzado a medida a distancia, puesto que nadie tiene ni los anchos ni los largos del pie igual. Muchas gracias y espero que os haya sido útil este tutorial.